El partido a las 9 juega Monterrey Toluca en el estadio en el BBVA en el Coloso de Acero. Y en el segundo tiempo va a debutar el nuevo jugador Vincent Janssen. Eh, eso era todo lo que quería comentarles. Soy 100% layado arriba el Monterrey. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, comparta con sus amigos y suscríbanse al canal. Si son nuevos, háganlo, no se van a arrepentir. Hasta aquí se despide el video de YouTube y nos vemos hasta la próxima.